Hola, soy Ismael Cala, invitándote a que me acompañes el 27 de julio aquí en mi ciudad de residencia, la ciudad de Miami, donde llegamos con Despierta con Cala, parte de nuestra gira mundial 2017, que está basada en mi más reciente libro del mismo título y que habla sobre el despertar de conciencia, la arquitectura del ser y cómo convertirnos en seres más felices, productivos, plenos y saludables, siempre con la energía del triunfo y la vitalidad. 27 de julio en el Hotel Intercontinental del Doral. Toda la información en despierta.ismaelcala.com. Despierta.ismaelcala.com. Nos vemos el 27 aquí en Miami.